Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa Canario Irema Curto Kennels, Tenerife, España. Ayer vi, hicimos un vídeo en el cual les hablo de Guillermo de las Mercedes, cómo él me dio eh, noticias de, de don Silverio Mesa, del que yo no tenía ni idea. Y entonces estuve hablando del perro... Eh, que aparece en el libro Natura y Cultura de las Islas Canarias, eh, que lo hacen descender de los perros aborígenes, de los perros de los guanches, de Tenerife y esa historia. bueno Y se me olvidó mostrarles la fotografía que me trajo Rafael Oropesa al cabo de poco tiempo de ese mismo perro. Y me dejó la fotografía, y esta es la fotografía del perro, que ayer se me olvidó mostrárselo. Este perro es el perro de Guillermo de las Mercedes, era y murió hace muchos años, llamado ¿Por qué? Y aquí en el libro, en el libro mío del 91, pone ¿Por qué? Perro de presa canario, años 70, propiedad de Guillermo de las Mercedes, no dejó descendencia. Bueno, hoy pues vamos a hablar de, aunque ya lo he hablado de, en este vídeo anterior, de don Silverio Mesa. Luego volveremos, porque luego me voy a referir al libro de Manuel Martín Bettencourt. Pero ya esto... Hay que volver luego atrás. Don Silverio Mesa me llamó, después de haberle visitado yo, eh, estando yo en Tamaimo, eh, me llamó para decirme que la perra Troika, hija de Laica, hermana de Manolo, estaba en celo. Ya eso lo he relatado en algún artículo anterior. Ahora hacemos un vídeo y vamos a abundar un poco más en el tema. Entonces yo cogí mi automóvil desde Tamaimo, fui a recoger a Don Silverio, la perra, nos fuimos al cruce, a la parte sur, al cruce de las Chafiras, para que la cubriera el perro Toby de curtó hijo de Piba de Iremacurtó eh, y mmm, Bobby de Iremacurtó. Bueno, no era Bobby de Iremacurtó, era Piba de Juan Santana Álamo y Bobby, comprado en, la, en el municipio de Arucas y había sido criado por Manuel Alemán, el carnicero bueno, entonces eh, llegamos a las chafiras a la gasolinera de, lo, de Don Luis y la perra efectivamente estaba en pleno celo el perro no había cubierto nunca una perra eh, pero él se entusiasmó con la perra pero no hubo manera no hubo manera. La perra no aceptaba al macho cuando la, el macho intentaba montarla o montarse en ella. No había manera. Total, que lo dejamos para el día siguiente. Volvimos, nada. Seguimos en lo mismo. Y al otro día, lo mismo. Al final, bueno, pues ya lo dejamos. Lo dejamos y este señor Silverio Mesa me decía, pues no me importaría que la, que la montara aunque fuera un perro de caza con tal de sacarle una cría ya después, pero bueno, en aquella época no se nos ocurrió hacer inseminación, igual hubiese habido problemas también, pero no estábamos puestos en el tema de las inseminaciones, yo pienso que aquí ni siquiera los veterinarios en la década de los 70, lo mismo que no sabían nada de radiografías de cadera, eh, no sabían. Bien, entonces, eh, ahí quedó la cosa. Eh, luego me presenté con don Polo Acosta como relatado. Eso fue así. En el tiempo fue posteriormente. Don Polo Acosta le dijo que su perro Marruecos nunca había cubierto ninguna perra. Así que los perros que él tenía allí, Manol, o sea, Laica, Manol o Troika, no tenían nada que ver con el perro Marruecos porque el perro Marruecos nunca había cubierto ninguna perra. Entonces ahora nos vamos a referir al libro de Manuel Martín Bettencourt, que no tiene desperdicio. Primera fotografía. Según el libro, y el pie de foto escrito me imagino yo que por Manuel Martín Bettencourt, este perro de tipo presa es de 1957, de don Francisco González Poleo cortesía de Francisco González Poleo, la fotografía que está en la misma, o sea, al lado, Troika, Manolo de arriba y Laika a la derecha. Fíjense que esta fotografía de este perro, a todo color, muy nítida, es de 1957, y esta siguiente... 1972, en blanco y negro y así hay otras fotografías que sí ya el blanco y negro, digo en color se trabajaba, ya estaba, pero normalmente las fotografías de la época y antes y después se solían hacer en blanco y negro, la foto, en color ya es de finales del siglo XIX pero el predominio de la fotografía en blanco y negro fue Incluso en el cine, en blanco y negro y tal. Entonces, esta fotografía, aunque aquí pone de Paco Poleo, de Francisco González Poleo, eh, yo diría que esta fotografía no es de la época que dice, yo no voy a decir que esta fotografía, digo que este perro no fuera de Francisco Poleo, González Poleo. Tengo mis dudas. No lo puedo demostrar pero tengo mis dudas, y que fuera del 1957, a todo color, no es creíble, al menos para mí. Bueno, ahora vamos a por Ma eh... Laika, Manolo y Troika. Troika es la perra que llevamos, voy a localizarla, más atrás, o más adelante, eh, encima de un banco de piedra, eh, a ver si la localizo por aquí, esa perra troika es la que llevamos a sur, al sur, aquí está, Troika, hija de Laica y hermana de Manolo. No se especifica quién era el padre de Laica, digo, de Troika y de Manolo. Eh, aquí pone Troika, hija de Tobi y Laica. Dice aquí. Y Manolo, me imagino que es lo mismo. Pero. Toby era mi perro, al que le llevamos esta perra, en celo. Toby de Iremacurto, hijo de Bobby Piba. Este no era otro, otro Toby, no hubo otro Toby. Ni se sabe quién era el padre. La madre sí que era laica. De laica tampoco sabemos absolutamente nada. Entonces... Digamos que Toby no era el padre. Esta perra de 1972. Eh, mi perro Toby nació en el 77. O sea, pues esta perra era muy anterior, esta es el 72. Entonces de Toby nada. Esto sostengo yo que es un invento de Manuel Martín Bettencourt. En el mejor de los casos, vayamos a que don Silverio Mesa le dijera que era hija de Toby, lo mismo que Manolo. Pero, ¿por qué Toby? Si don Silverio Mesa le dijo eso, ¿será que don Silverio, que ya no estaba muy claro, se quedó con el nombre del perro al que llevamos a Troika?, está dentro de lo posible bueno por consiguiente yo doy por falso esto de todo luego nos encontramos con la perra Gara de don Juan Quevedo Martinón y yo estuve en casa de don Juan Quevedo Martinón viviendo yo en Tamaimo, me, me invitaron a mí, a mi mujer y a los niños pequeños en aquella época a desayunar porque fuimos temprano a la hora que ellos me dijeron, entonces nos invitaron a desayunar y estuvimos charlando un rato gente muy cordial, muy civilizada, muy, muy amena y entonces ahí estaba esta perra y esta perra había sido cubierta, habían sacado cría con Manolo y yo no vi a Manolo allí, pero al parecer, y doy por hecho, que sí, que efectivamente fue, le sacaron una camada con Manolo. Y de ese cruce tenía un producto el oftalmólogo y militar, doctor Murube del Castillo, que ya iremos a por él. Entonces, un hijo lo tenía el doctor Murube del Castillo. Que quede claro eso. Entonces, esta perra luego fue cubierta por Felo, que ahí iremos ahora mismo por él. Felo, hermano de Monzón, traído por Juan Falcón, de Sardina del Sur, eh, eh, Gran Canaria porque había, hay un, un Sardina del Norte, en la zona de Galdar. Entonces, viene aquí, bueno, voy a aclarar una cosa. En este libro, don Manuel Martín Betancourt fue intercalando fotografías de Tenerife y de Gran Canaria. Más de Tenerife que de Gran Canaria, ¿vale?, y yo les iré mostrando, básicamente, los de Tenerife. Entonces aquí aparece don José María Teixeira, que yo sí traté, lo conocí, estuve en su casa en una ocasión, estuve con Piba, en celo, en el chalet de la laguna de este señor, que este señor no vivía ahí, este señor vivía en la laguna, pero en un, en un piso, en una zona residencial, y el perro no fue capaz de cubrir a la perra, la olía, pero no, no hubo manera, le ponía una patita por encima y no, no había cubierto ninguna perra, y este perro murió sin dejar descendencia, y aparece una fotografía, aquí está de cachorritos, hijos de la perra que está debajo, barde del llano del moro, Que según parece, parió de Manolo. No se sabe nada de Barde. Nada. Igual Rogelio Galván supiera el origen de esta perra. Pero nada que ver con los perros de presa del tiempo de las pechadas ni nada ni de nada eso. Esto era producto de algún cruce que se hacía de vez en cuando, como hizo Manuel Alemán, de donde sacó a Bobby. Como hizo eh, Santana Álamo, Don Juan Santana Álamo en Arucas, bueno, en los bañaderos, eh, pero que no tenía nada que ver de los años 40, años 30, años 40, incluso pongamos años 50. Nada que ver. Entonces, esta perra verde, con Manolo, Dios Tacamada, y uno de los cachorritos, Arena, es el taoro. Y ya digo, Taor no dejó descendencia. ¿De estos cachorros hubo descendencia? Pues no lo sé. Pero luego vamos a seguir desarrollando y no aparece, no aparecen. En la lista que yo, en un artículo extenso que publiqué sobre el origen de los perros de presa canarios de Tenerife, que es de los 70 para acá, no aparecen estos perros, ni taoro como reproductor, y de las perras, ni nombres, ni nada. ¿Qué pasó con ellos? No tengo ni la más remota idea. Entonces, eh, que quede constancia, quedémonos con la canción esta. Que laica no dejó descendencia, Troika no dejó descendencia. Laica la madre, a mi entender, tuvo la camada de donde, donde nació Manolo y Troika. Punto. Pero atentos con el nombre de Laica que aparece por ahí. Otra vez. Entonces... Aquí está ahora Felo y Firpo. Felo, Firpo, arriba, al parecer, al parecer, no lo sé seguro, lo hacen her hermano de padre de Felo. Y ponen el pie de foto, eh, Firpo, hijo de Choto y Diana. O sea, sé que supuestamente Celo era hijo, de, y Monzón, hijo de Fir, de perdón de Choto. Y yo tengo mis dudas que esto sea así. Y pone propietario Salvador González Falcón. Este era primo de hermano de, de, de Juan Falcón, no lo sé, yo no lo conocí. Pero yo tengo mis dudas, tengo mis dudas de que fuera... Hermano de padre. Entonces Felo, de Cachorrito lo trajo, de Sardina del Sur, Juan Falcón junto con el hermano Leonado, claro, eh, Monzón. Y ahora vayamos aquí estas dos fotografías y estas dos fotografías, que son Toby, no dejó descendencia ni era padre de, de Troika, imposible. Hey, Toby, y Hey, Toby el que yo le había vendido a Don Luis, y Hey al señor Ramón Monteverde de la Laguna Palmero, tampoco dejó descendencia, porque él me dijo a mí que no, aparte que no quería ponerle ninguna perra. Arriba Mahan y abajo Benearo. Bien, en una visita, en una de las visitas que le hice a Manuel Martín Betencur en su casa, Mahan se lo había vendido yo de cachorrito con 25, por 25.000 pesetas y posteriormente le regalé una cachorra, hija del cruce que yo hice con una hermana de Mahan y Benearo, llamado Guama, eh, que la fuimos a cubrir con el perro gruñón de tallo en Tacoronte, el mejor bulldog que había en esas fechas en Tenerife, que fue traído de Sudáfrica por un señor peninsular que tenía una tienda de animales en la calle San Sebastián bajando a la izquierda antes del mercado central que queda un poquito más abajo a la derecha, en Santa Cruz. Bien. Entonces, cuando yo vi este perro, Mahan, en casa de Juan, que, digo, de Manuel Martín Betancourt, eh, con 11 meses, si no recuerdo mal, le hice un test de carácter y el perro no tenía el comportamiento de lo que al menos, desde mi punto de vista, se requería de un perro de presa canario. Y le dije que, bueno, que no daba la talla para semental claro, no todos los perros que uno cría y uno vía, además, en aquella época menos. Entonces yo se lo dije y me dijo que sí, que tal, bueno. Venearo, el de abajo, sí, tenía la talla, pero le saqué una camada, con la madre. Y luego se lo vendí en 60.000 pesetas a Juan Fuentes Tavares, en aquella época. Luego aparecen perros de Gran Canaria, el de abajo, eh, un perro. Dice aquí Berry, propietario José González. Este perro fue sustraído o robado de la finca de una familia de Tafira nunca se supo quién lo robó y por aquí hay un perro de esa misma familia por aquí está, que ahora lo veremos este perro lo tenía Pepito, el de Tauro se le conocía, era un hombre joven Allí en Tauro tenía una especie de guachinche, como se le llama aquí, una especie de, de, de cara al turismo que estaba empezando allí en el sur, en aquella parte. Y entonces este señor, pues este joven, eh, este perro fue a parar a sus manos. Eh, realmente. Ah, lo peleaban, lo pechaban. Este perro se enfren, lo enfrentaron con el tinto. ¿Eh? en un par de ocasiones, y se dieron de parte y parte. O sea que no quedó claro cuál era el más fuerte. Este era el perro ese, el berry, y este de aquí, el tinto. Bien. El tinto, esto venía de Martín Napolitano, el berry. Que quede claro. El tinto dice aquí criador y propietario de Demetrio Trujillo, no es verdad, no es verdad. Este perro fue a parar a manos de Trujillo, digo de Demetrio de Trujillo, pero este perro nació en vecindario en el sur, cerca de Sardina del Sur. Es de la misma camada que Moreno. Moreno lo no sé cómo fue a parar a manos de Pepito el cojo, el primer presidente de San José de un barrio de allí, de la, del, del casco antiguo de, de Las Palmas, eh, a manos de Pepito, que fue el primer presidente del club del Presa Canario, del primer club que hubo allí, que todavía sigue, pero ha ido renovándose la directiva, y hablaremos de este tema. Entonces, este perro nació en vecindario. Muchos años después, Clemente y Reyes y yo en uno de los viajes que yo hice tantas veces, yo viajé muchas veces, aparte de que yo viví casi seis años en Gran Canaria, donde nacieron tres de mis hijos allí en Gran Canaria, en la clínica Ramónica, no dos, en la clínica Ramón y Cajal, pues eh, yo iba a ver perros de presa allí y entonces de la mano de Clemente Reyes Santana, que hablaremos cómo conocía Clemente Reyes Santana eh, muchos años atrás. Entonces, Clemente Rey Santana y yo fuimos a Sardina del Sur a ver si podíamos localizar, porque yo me empeñé en ir a, ver, a saber algo del, del origen de este perro y de Moreno y fuimos a vecindario y allí preguntando, fuimos a un taller de mecánica preguntando y el, el señor este el, era el hijo mayor del que crió el Tinto y el Moreno, Garraspín creo que se llamaba el señor que los crió. Pero cuando hablamos con su hijo, que me parece que era el mayor, el mecánico, nos dijo que él no tenía ni idea de esos perros, cuál era su origen. Dice, porque era mi padre, el aficionado a los perros. Dice, pero yo de eso no tengo ni idea. Entonces no nos pudo informar. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Lo mismo que de Celo y de Monzón, del sur de Gran Canaria, yo sostengo que nadie sabe, sabe en nuestros días, ni años atrás cuáles eran los padres y quién lo crió pues no sé juan falcón cuando yo lo conocí era un hombre ya que tendría 50 años probable era mayor que yo sí. a lo mejor a lo mejor familiares que tenga por aquí supieran no pero en aquella época yo pienso que no y cuando se hizo este libro no sé tengo mis dudas eso de que mmm, Hijo de, de, de los que dice ahí Manuel Martín betencourt tengo mis dudas, mis dudas. Entonces, bueno, vayamos ahora más adelante. Aquí viene un perro, el Zorba, este perro, el Zorba, que era de Pepito el Cojo, eh, criador y propietario José Sánchez Rivero, que era Pepito el Cojo. Dice, este macho ha sido legendario en la cría de Gran Canaria, cortesía de, Agust cortesía de Agustín López Melo. Claro, ¿por qué ese perro eh, legendario? Porque era de Agustín López Melo y tenía que halagarlo, porque cuando hizo el libro, pues interesaba que tanto Pepito el Cojo, pues que hablaran muy positivamente para tener puertas abiertas en Gran Canaria de legendario nada, era un perro de la época nada más luego está debajo el, aquí pone Cadul este pero en realidad el nombre verdadero era Kabul y Kabul pone aquí Cadul de Tinguaro y Piba Bueno, voy a, voy a volver atrás y hablar de un tema que ahora se me estaba olvidando en ningún momento de este libro que aparecen perros básicamente lo de Terifes y de este libro es de Curtó. en ningún momento dice de Irema Curtó o de Manuel Curtó criador, no aquí te pone Eje Toby ejemplar, este ejemplar procedente de Gran Canaria reunía características muy típicas para la época foto del autor Hey, propietario Ramón Monteverde, macho gris arena de ascendencia Gran Canaria, cortesía de Miguel Ángel González, Miguel Ángel Pichón, que fue presidente del club después de Manuel Martín Betancur. En ningún momento dicen quién era el criador. Pero en cambio, en otros perros pone de quién era el criador. Pero claro, a Manuel Martín Betancourt no le interesaba, pero eso es tener eh, poquito, poquita cabecita, poquito contenido, porque claro, esto iba a saltar, todo el mundo se iba a enterar, y muchas de las personas que compraron el libro sabían o se enteraron de que estos perros eran de Irema Curto, que Piba no era de Manuel, no era de curtó pero sí de Manuel Curto, y Bobby era de Manuel Curtó, donde yo ya expuse cuál era el origen. No lo he ocultado, pero aquí el criador era Manuel Curtó. Mahan, dice aquí en el pie de foto, Mahan de Felo y Tamay, propiedad del autor, eso sí, él por delante, este macho tuvo numerosísima descendencia en plena cría, recría y su sangre se mantiene hoy en las mejores líneas. Foto del autor. Abajo, Benearo de Felo y Tamay, hermano de Maján. Tampoco consta Manuel Curtó, Direma Curtó. Propietario Juan Fuentes Tavares, al que yo se lo había vendido por 60.000 pesetas. Y yo tengo muy buena amistad. Muy buena relación desde la época de Tamaimo. A Tamaimo vino Juan Fuentes Tavares, la esposa, los dos niños pequeños que son adultos, ya tienen hijos y tal, con Ricardo Melchior, que con los años fue presidente del Cabildo Insular durante muchos años. Siempre ha sido amigo, han sido muy amigos Juan Fuentes Tavares y Ricardo Melchior. Bueno. No aparece Manuel Curto por ningún lado. Juan Fuentes Tavares, sí. Manuel Martín, sí. Propiedad del autor. Fotografía del autor. Pásmense. Estas dos fotos. Aquí se hace constar Agustín López Melo, el pro, eh, cortesía, la fotografía, y el perro de Juan Jiménez Espino. Bien. Aquí. Este perro. Porqui, de Mahani Turca. Mahan, no aparece, ¿eh? criador de Mahan, Dine bien, y Turca, vale, aquí abajo, y al tinto lo hemos visto, que es de, salida, de vecindario, no se sabe el origen, ni padres, ni nada, Kabul, que se lo vendí yo en 50.000 pesetas, que lo había dejado yo para mí, Kabul era hijo de Tinguaro. Hermano de Camada, de Teguise, de Irema Curto de la perra, 50% Bulldog, 50% Guama, Guama, hija de Tamay y Felo, Tamay, hija de Bobby y Piba. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para los que les interese la genealogía de todos estos perros, que esto es el origen del perro de presa canario, de Canarias, sobre todo de Tenerife. Hay otros perros que no tienen que ver de Curto sobre todo en Gran Canaria, pero en Tenerife yo digo que el 90% vienen de aquí, y de otros perros que después yo salí, seguí criando, porque estos son perros de aquella época, y aquí constan esos perros, pero no constan los perros, que son muchísimos, muchísimos, de Iremacurto, que se han criado aquí, que se han vendido aquí, que los han aprovechado para criar, que no han constado como de Iremacurto, sino que han falsificado los, pe los pedigrís, como ya iremos viendo han utilizado los perros, machos y hembras, pero le han puesto los papeles de otros y eso también ha ocurrido en Gran Canaria perros que han ido de aquí vale, entonces este es Kabul, que ya nos lo iremos encontrando aquí pone Kabul de Tinguaro y Piba Tinguaro, tinguaro hijo 50% de Bulldog Inglés del detalle y Guama, perdón, y Piba piba, hija de, de la perra, la madre Tamay, vale, la piba de, de Juan Santana Álamo. Bien, nacido en el 81. La solidez del, en el presa canario comenzó a ser un aspecto prioritario a partir de los primeros años de los 80. O sea que este perro era un perro de presa ya, con esa solidez y esa tipicidad y bla, bla, bla, bla. Pero Manuel Curto no aparece. Aquí, fíjense, arriba y abajo, el mismo perro colorado que está arriba. Bueno, aquí pone Patagón de maján y Teguise. Mahan de Irema Curto, Teguise 50% Bulldog inglés, Teguise de Irema Curto regalada. A Manuel Martín Betancourt. Bien, de este maján, o sea de Patagón, hermano de Patagón, aquí un señor me trajo una cachorra, ya una cachorra de un año, año y pico, que se la había comprado por 40.000 pesetas a Manuel Martín Betancourt como perro de presa, canario, auténtico, autóctono. Y a este señor, a alguien que me conocía a mí, le dijo, mira, esta perra... Eh, bueno, perro de presa canario sí y tal, y el que te puede hablar es Manuel Curtó y tal y cual, le dijo dónde yo estaba y este señor vino con la perra. La perra la verdad es que era una perra petaquita, pequeña, bien, curiosita, pero no, vamos, lo que entendemos como perro de presa canario. yo lo que yo ya entendía como perro de presa canario, pues no. Bien, entonces, este patagón es de y Teguise, no aparece Manuel Curtó por ningún lado, y una fotografía de esta perra que dice Nuga de campeón y laica. ¿Vale? Nuga hermana de león. Este perrazo que se ve aquí arriba. Y laica. O sea, hermanos de camada. Criador, Silverio Mesa. Propiedad del autor y de Rogelio Galván López, este perro. Bien, era de Manuel Martín Betancourt, lo tenía a medias con Rogelio Galván. Cuando ellos se llevaban, porque después se distanciaron y se odiaban a muerte, y Rogelio Galván, con unos amigos eh, del, del presa, fundaron el club llamado de los enanos. Y durante muchos años no se trataron, eran enemigos. Bien, entonces dice de Laica campeón y criador Silverio Mesa. Imposible. Porque Laica era la perra, no era otra perra. Aquí le pusieron, y esto es un invento de Manuel Martí Pettencourt, y si no que demuestre lo contrario, si tiene coraje, si tiene valor para hacer lo que lo demuestre públicamente. Porque él se va a enterar de estos vídeos, y él se ha enterado del, del, del artículo ese donde yo hablo de los orígenes de los perros de presa de Irema-Curto. Pero a mí ahí se me había escapado esto, esto me he dado cuenta posteriormente, en estos días, que pone esta perra nuga de campeón y laica león de campeón y laica león propietario de Rogelio Galván y Manuel Martín Betancourt lo tenían a medias entonces, criador Silverio Mesa laica ya no podía criar laica nació en el 70 a ver si la encontramos por aquí en el 69 si no recuerdo mal y en esas fechas ya cuando yo la vi en casa de laica aquí del 69 manolo y troika del 72 laica ya no estaba para criar pero esta gente para buscar orígenes, para darle unos orígenes, la hacen madre de León. Y de Nuga. Nuga, de Manuel, Cur, digo de Manuel Martín Betancourt, está en su casa, y León, o sea, este señor, Manuel Martín Betancourt, es un estafador. Yo lo denuncié muchas veces por irregularidades. Esto es una estafa. Esto es una estafa. Y ahí iremos viendo más cosas. Una estafa total. Pero él se fue aprovechando de los perros de Irema porque no había y como él había conversado en Tamaimo muchas veces conmigo cuando él no tenía ni idea que venía a preguntarme después de haberme comprado el Maján por 25 mil pesetas, y yo pues bueno, pues me despachaba a mi gusto, yo le explicaba los proyectos que yo tenía para sacar la raza adelante y tal, y entonces él me decía de fundar el club del perro de presa canario, porque de lo contrario, eso está en los textos, ya yo lo he publicado, en el, en el libro mío está. Eh, si no lo fundaba yo, pues lo iban a fundar eh, los Juan Quevedo Martinón con sus amiguetes o con no sé qué, en tono despectivo, ¿no? Y dice bueno, pues muy bien, pues que lo funden ellos, a mí me da lo mismo, no hay raza, primero la raza y luego cómo vamos a fundar un club y después... ¿Cómo vamos a quedar en ridículo porque no tendremos perros para ir a una exposición? Desde que tú fundas un club, pues tienes que empezar a mostrar perros y a ir a muestras, a ir a exposiciones, pero si no tenemos nada. Bueno, pues entonces fundaron el club. Fundaron el club eh, Juan Quevedo Martinón, Enrique Fajardo, que era el delegado de la sociedad canina en Tenerife, que dependía de la Sociedad Canina de Gran Canaria, que era la Sociedad para Canarias, en Tenerife reclamaron y tal, y aquí se fundó una delegación. Vale. Entonces, Enrique Fajardo, que no era en el mundo del presa, era delegado, de ahí, era aficionado a los perros, casado con una joven de aquí arriba, por encima yo veo las casas ahí, de aquí del Ortiga al Alto, y estoy pegadito. Bien, pues... Después de Enrique Fajardo, bueno, Enrique Fajardo estuvo aquí con la esposa hasta las doce y media de la noche en una ocasión, eh, venga a darme a mí la tabarra, como se suele decir, para que yo entrara en la directiva del club, que él era el presidente, porque con esta gente no había forma de entenderse, que si para arriba, que si para abajo, y yo le dije la frase que quedó ya ahí, eh, para la historia, con estos bueyes no se puede arar, le dije yo, y yo no estoy dispuesto a meterme ahí dentro porque irán a comerme. Irán a fastidiarme siempre. No habrá manera. Peor todavía que si yo no estoy. Bien. Pues entonces, después de Enrique Fajardo, que él trabajaba en Telefónica, y él lo del presa canario, nada. Entonces lo sucedió Juan Quevedo Martinón. Y Juan Quevedo Martinón tampoco hará. Era. era aficionado a los perros de presa. Era gente también bastante. Era una gente bien educada y tal, igual. Luego ya la jugarreta que le hijo a Juan Falcón, que yo lo puse por escrito, y a mí me llamaron para amenazarme de muerte casi, eh, por teléfono el hijo, no, me llamó el padre, le dijo, un momentito que ahora se pone mi hijo. Y el hijo me dijo por teléfono, eh, ahora voy para arriba, espéreme detrás, allí delante en su finca, pero sin sus perros, amenazándome. Y automáticamente yo le dije, pues mira, yo ahora mismo salgo al puesto de la Guardia Civil de aquí de San Benito, y voy a denunciar que usted me ha amenazado y así lo hice, me fui a la Guardia Civil y denuncié el caso entonces el Guardia Civil depuesto eh, y levantó un atestado me lo leyó, ¿está de acuerdo con lo que pongo aquí? sí señor, lo firmé, es un terminado y luego al cabo de un tiempo, mucho tiempo, un año y pico pues hubo una vista me citaron y allá fui yo y en lugar del hijo, el que me amenazó por teléfono, estaba el padre, Juan Quevedo Martinón. Entonces el juez me pregunta a mí eh, que si ese señor me había amenazado, digo, este señor no, este señor no es, fue el hijo. Ahí terminó la vista. O sea, este señor conocía al juez. Y ahí quedó la cosa, y adiós muy buenas, y me fui para mi casa y este señor para la suya. Bueno, entonces, esta perra... Y en León no eran hijos de laica. Eso es falso. Y no había otra laica. Y criador, Silverio Mesa. Es mucha coincidencia. A mí me tiene que demostrar Manuel Martín Betancourt en público de que era otra laica, que estaba en casa de Silverio Mesa y que habían criado con este perro, con el campeón, que era de curto Campeón era hermano de Camada, de Teguise, de Tinguaro, hijos de Guama y del Bulldog Inglés. Bien. Otro perro que no aparece, curto por ningún lado. Manuel Curto, curto nada. Caporal. Un, ra, un perro con problemas en el rabo, rabón y tal y que cual. Este perro pone aquí, caporal de Patagón y Gubia. Lo mismo, origen. Y de Magurto. Ya se irá viendo. Aquí, guama de caporal. Este caporal. Guama. Eh, y Gara. ¿Quién era Gara? La perra rabona, que no era perra de presa, de origen o de agua arciada de la esperanza. Criador, el doctor Montequi. Hablaremos largo y tendido del doctor Montequi. Tracker. De campeón. ¿Eh? O sea, el mismo campeón, Padre León. Tracker, hijo de campeón y Tirma. Ya veremos quién es Tirma. Irema Curto. Chalía. La de arriba. Y Azano abajo. Chalía de Mahani Teguise. Hermana de Patagón. Irema Curto, Irema Curto. Azano de Mahani Nuga. Nuga, Irema Curto. Mahani, Irema Curto. Aquí tiene ustedes. El gran azano. ¿Verdad? Con un paisaje precioso. La fotografía está muy atractiva. Aquí tenemos el mismo azano. Ya no está tan atractivo, pero bueno. Este perro, según me consta desde el principio, padecía ataques epilépticos y tenía una grave displasia de cadera o sea, estaba mal, no había sido regrafiado, pero estaba mal, Cam... culeaba cuando caminaba, estaba mal de cadera. Bien, cuando yo estuve, una de las veces que estuve en la casa de Manuel Martín Betancourt, no cuando Mahan, sino muy de... mucho después, porque este es hijo de Mahan, y yo aquella visita fue cuando Mahan tenía unos 11 meses, bueno, pues aquí, Mahan del 85, y yo le dije si criaban con ese perro y me dijo que no que ese perro no era para semental. Pues aquí dice, propietario, propiedad del autor, Manuel Martín Betancourt, o sea, que quede constancia en este libro, que este señor tenía unos perros, ¿eh? de calidad. Propietario de la, propiedad del autor es un prototipo, Tipo de los años 80 que reúne todo lo que el estándar exige en este momento de la morfología de presa canario Foto del autor Este perro es de Gran Canaria, no vamos a comentarlo porque no, no tengo ni idea Demetri Trujillo, el criador Seguramente algo que ver con la corbata o algo de eso Bueno Otro perro. Observarán que en estas fotografías de mi puño y letra con un rotulador escribí Volcán de Benearo y de Iremacurto y Tamay de Iremacurto. O sea que este era hijo de hijo o sea, era hijo de hijo con madre. Una endogamia cerrada. ¿no? no había tampoco donde elegir. Una prueba que yo hice. Entonces este, este perro los demás no sé la camada, es una camada muy bonita, yo tengo ahí unas fotografías por ahí que habrá que publicarlas, eh, de la camada esta, de cuando Volcán era pequeño, y aquí pone, de Beniaro y Tamay, no aparece Manuel Curtó, propietario Francisco Jiménez Gómez, un señor peninsular que me parece que sigue viviendo aquí, yo hace muchos años que no lo veo, típico ejemplar nacido en Tenerife, si hubiese sido de Juan Santana o de Rogelio Galván, o de que, lo pondría. Pero no. Nacido en Tenerife. De línea Gran Canaria. De línea Gran Canaria. O sea, Mahan por supuesto, que venía de Gran Canaria. Bobby Piva venía de Gran Canaria. Pero claro, normalmente se hace referencia al que lo crió y después se puede uno remontar atrás porque no es lo mismo decir eh, yo qué sé de Cartago, pastores alemanes yo compré de Cartago como unos cuantos a lo largo de los años eran de Cartago pero a lo mejor ese perro de Cartago era hijo o nieto de otra gente yo iba a hacer alusión a los otros y a Cartago no pues este es dilema Curto nació mi criadero y lo vendí yo. otro perro una, una perra Tosca, de campeón y tirma. Campeón otra vez y tirma. 1983, de manos de su propietario, de manos de su propietario, Antonio Mendoza Ramírez. Esta perra. Perdón. A ver si la vemos. Aquí. Vale este señor era muy amigo de Manuel Martín digo de Mario Montechi, el médico una vez me llevó a ver a este señor y a ver a la perra esta perra es hija de Tosca de campeón nos movemos siempre en el mismo terreno aquí de perros de Tenerife no aparece ni Taoro ni descendientes de Manolo ni nada lo de Troika es mentira Barde no aparece por ningún lado. Porque si, si hubiera descendencia, vendría Barde, Manolo, hijo de Barde. Pero no aparece nada más por ningún lado. Así que esta es Tosca. Esta nación, casa de, María, de Mario Montecchi el médico. Es muy probable que fuera hermana. Muy probable. De Tracker. ...porque de Tracker dice... ...Campeón y Tirma, efectivamente... ...hermano de Camada... ...no me había fijado, pero hermano de Camada... ...bueno... ...aquí... ...hay todo un equipo... ...para la posteridad... ...lo ven aquí... ...el señor de blanco... ...con el mono blanco... ...Rogelio Galván, que murió ya hace bastantes años... A su derecha, Manuel Martín Betencourt. a la derecha de Manuel Martín Betencourt, José el Carpintero, si no recuerdo mal, que estuvo poco tiempo, que era el, el, el propietario eh, de Caporal. Luego, a la izquierda, eh, Miguel, Ángel Morales, digo, Miguel Ángel González, llamado Pichón, y a la izquierda, con barba, camisa blanca, eh, Kiko de la Paz Ledesma, que vive aquí cerca de donde vivo yo, y detrás... Entre Rogelio Galván, un chiquito rubito, que ese, si no recuerdo mal, es Sandro, el hijo de, que a su nombre, de 54 años, el hijo de Manuel Martín Bettencourt, y ahí están, los perros. Bueno. Eh, dice, Granadilla de Abona, en el sur de Trenife, 1984. Junto al autor, él siempre por delante... Rogelio Galván con Patagón. Ya lo han visto. Curtó por detrás. Bien. Miguel Ángel González. Miguel Ángel González. Juan José Álvarez, que es el carpintero. Francisco de la Paz. Ledesma. Eh, con el otro perro. Con Tracker. Nacido y criado por Manuel, Mar, Mario. Mart, este, doctor Montequi. Hoy todos, veteranos, criadores, testigos de la recuperación del presa canario. Testigos. No protagonistas, porque testigo es el que no participa. O sea, el término, la frase, mal, mal. Sultán. Eso es, curto Ahora lo veremos. Nos ahorramos los perros de Gran Canaria, no porque no sean meritorios, pero lo estamos analizando de lo de dice Aquí. Fotografía. El de la izquierda con, con, con chaqueta y corbata, don Valentín Álvarez, presidente de la Sociedad Canina Española, de la época. El otro señor de Gran Canaria con un, con un, una perra de Gran Canaria marquesa, si no recuerdo mal el señor que está al lado eh, don Juan Quevedo Martinón el doctor Montequi un poco más bajo con un perro con orejas sin cortar y luego el otro señor eh, también de Gran Canaria o sea, dos de Gran Canaria y dos de Tenerife para que la cosa quedara equilibrada de cara a la sociedad canina española de cara a un futuro reconocimiento oficial vale bueno entonces aquí pone Marquesa izquierda y faikán derecha. Faikán del doctor Montequi. Aquí lo especifica. Eh, foto Anamesto, que era la esposa de Carlos Salas Melero. Faicán, este, pues lo mismo, seguro. Luego aquí Tinguaro. La fotografía. Este señor, este perro que está aquí. Vale, este perro lo yo aquí, cubriendo alguna perra, de propiedad de Fernando Denis de aquí, del, del barrio de San Andrés, en Santa Cruz, en una zona, un caserío que se llama El Chuclún. Bien, este perro, hijo de Piti, que era de Miguel Ángel Morales, bello el veterinario, y Piti, origen Irema Curto Y Gara, la perra del doctor Montequi, digo, perdón, de Juan Quevedo Martinón, Rabona, que no era presa canaria Bueno, primer campeón de monográfica. Muy buen amigo mío, de hace unos cuantos años para acá. Cuando él tenía este perro, yo no lo había tratado nunca, porque a la gente del club yo no trataba con ellos. Y este señor tampoco estuvo muy metido en él. El... Entonces pone champion, o sea, campeón, varón, de Sultán Inuska, Sultán Irema Curto. Sangre Irema Curto. Ahora lo veremos. Inuska, Nuska de Irema Curto. Madre de Nuska, Tifa de Irema Curto. Perdón, Tifa, una mastina española. De pura raza. Comprada por mil 50, pesetas a Antonio Cabezas de Albamonte en Madrid. Esta perra Tifa, hija de Teco. Teco, campeón de España, Mastín, hermano de cazán también fue campeón de España. Y la criadora era una famosa, bueno, una conocida, muy reconocida criadora, que era la señora Sayanes. Yo tengo una revista muy antigua, de hace muchos años, donde aparecen estos perros en manos de esta señora, esa línea de perros, que eran una maravilla. Tifa no salió una perra de carácter muy allá, era un poco insegura y tal, bueno, yo le saqué una camada con, para sacar presa, y, y este es un nieto. Nieto de Tifa, Mastina española, y Tinguaro de Irema Curto. Tinguaro de Irema Curto. Tinguaro, ¿qué era? El bulldog inglés perdón, Tinguaro era eh, hijo del bulldog inglés con la guama, Tinguaro se lo había puesto a Piba, a Piba no, a la Mastina, entonces dio esos perros, de esos perros yo me quedé con tres, de esa camada me quedé yo con tres hembritas, luego dos los deseché, uno de ellos era Nusca, Inusca fue a parar a manos, tendría unos 8 o 9 meses, a manos de Juan Carlos Barreto, que era este señor, que ya está irreconocible porque ahora eh, no tiene casi pelo, está mayor, está con el pelo blanco, bueno, el tiempo pasa y a todos se nos pone el pelo blanco, ¿no? y algunos quedan por el camino. Entonces, eh, este perro fue muy... muy presentado, con... no sabían de dónde venía tampoco, ¿eh? sabían de sultán pero no sabían de la madre de la madre se enteraron años después cuando yo lo publiqué por escrito y entonces se enteraron y decían que no, que no, que no y yo dije que sí, que sí que esa perra nusca yo no le puse nusca ellos le pusieron nusca pero yo sé que aquella perra era la nusca de la cual yo me desprendí que era hija de ese cruce que yo he dicho, ¿vale? eh, Este perro, eh, nacido eh, aquí en el 88, bueno, vamos a seguir. Garoe. Un perro con muy buena planta, las cosas como sean, o como son, Garoé, 1988, por León y Geisha, curto, atrás, no hay otra. Aquí, campeona katana, campeona de monográfica, katana de los cardones, esta perrita que se ve aquí, con Ricardo Oramas, siempre era muy, ha sido muy delgadito, en esa época lo mismo, esta perra, hija de varón, de este perro que acabamos de ver. Y Tora, criador y propietario, Ricardo Oramas Miranda. Esta hembra de manto leonado rojo, con excelente movimiento y mucho temperamento, hizo su circuito de campeonato rápidamente y sin dificultad foto del autor había que ganarse el favor de Ricardo Oramas porque Ricardo Oramas era del grupo de los enanos entonces al poner esto era una forma de halagar a Ricardo Oramas eh, Ricardo Oramas del grupo de los enanos y no se llevaban con los del club otro perro otros perros Tarca, Sultán el Padre y Mora, propietario Antonio Gómez. Antonio Gómez Ramírez, que fue también presidente del club. Esta hembra de recia estampa consiguió el CAC en la cuarta monográfica. Cortesía del Club Español del Presa Canario. Nada, cortesía del Club Español del Presa Canario. Manuel, Mart Manuel Martín Betancourt. Ahí el perro que más meaba de todo el club era Manuel Martín Betancourt, era el que manejaba al cotarro, yo lo había dicho muchas veces por escrito, eh, y todo el que me quiso oír, se, y además se reconoció, incluso hubo gente de la directiva del club que cuando rompieron con el club, vinieron a dar conmigo y a decirme que efectivamente yo tenía razón, que él era el que manejaba al cotarro, él era el, el, el que sabía bien. Aquí abajo, otro perro color arena. Origen, en buena medida lo mismo. Enzo de Chío y Buba, y Buba, criador y propietario Fernando Aguilar. Es uno de los ejemplares más punteros y raciadores de esta década. Ganador absoluto de la quinta monográfica, bla, bla, bla, bla, bla. Vale, otro. Enso y Chío. Enso... ¿Qué es este? Aquí, Clay. Clay, criador y propietario Matías Marrero. Yo le añado la, el segundo apellido, que aquí no consta. Eh, Matías Marrero Lías. Este macho, Leonardo Rojo, hijo de Sultán. Sultán, eh, línea Irema Iremacurto, 100%. ¿Vale? De Sultán, no dice nada más. Tercera monográfica. Aquí, Verduco, Verdugo. Línea. Arón Italia. Bien. Para que ustedes completen los datos, les pondrá mi hijo, Manuel Curto Junior, un link para que lo lean donde aparece esto y más. Esto que estoy diciendo aquí, y más. ¿De dónde sa saqué eso? De este libro, esos datos que aparecen en el artículo, más parte de los catálogos que me trajo una vez que se distanció del club, Matías Marrero Lías, que antes no me hablaba, nunca me habló a mí. Nunca. Era del club. Y cuando eran los del club, a Manuel Curtó no se le hablaba. Se me detestaba. Bueno, pues, este perro. Clay, criador y propietario de igual, Aquí está el perro este, que es de la misma línea Sultán y Mora, propietario, eh, Sultán, que es la, la hembra esta. Bien, y este Clay es, aquí no pone en la genealogía, pero está en el libro. Y aquí está Verdugo. Arón Italia, en la lista de verán línea idioma curto. Perros de idioma No aparece por ningún lado. Criador y propietario José Antonio Figueroa, por cierto. Flojito de carácter, con problemas de displasia de cadera. Urco. Urco. Urco por la línea paterna criado por Manuel Chico León. Aquí está. ¿Eh? El propietario Gregorio Alf Afonso Batista. Eh, criador Manuel Chico León, obsérvese la correcta morfología del campeón que fue campeón de monográfica. Bien, pues este perro, Urco, lo compró, me parece, Jacinto de la Cacha, de, de la Hacha, me parece, de Gran Canaria, o del Cielo de Canarias, algo, uno de los criadores estos de Gran Canaria, que yo no he tratado nunca con ellos, no tengo nada que decir, porque no los he tratado. Ni a Jacinto, que lo he visto alguna vez, pero nada ni lo he saludado, ni, ni he coincidido con él en realidad hace poco vi una entrevista que le hacen en televisión a él, allí sentaditos hace pocos días a él y a, y a Agustín López Melo hablando del perro de Presa Canario y bla bla bla bla Bien. entonces este se lo llevaron para allá pero aquí dice de turco y mora mora habrá que ver porque hay una mora en el artículo que yo publiqué, vayan al link cuando vean este vídeo y verán qué mora es y no queda claro. Sería la mora que me compró la señora eh, Udías, Pilar Udías, de la camada de Bobby Piva, de la que procedía Tamay, podría ser. Aquí, Tauco y Laica, varón segundo. Allí están los datos también en ese artículo, porque aquí no vienen los datos, yo no me acuerdo. Aquí, campeona Uga de Mayantigot, hija de Urco y Diana. Urco, según tengo entendido, por línea femenina, venía también de Irema Curtó. Perros de la línea Irema Curtó, muy cerca. Y esta perra. Lo mismo, Urco y Diana. Diana la misma película. Bien. Don Silverio Mesa, con una copa, una fotografía que aquí con un joven que me parece que es luchador, no sé si Díaz en o te dice, no lo conozco, y el perro tampoco aquí pone, Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre de 1986, el veterano y conocido criador, Silverio Mesa González, que nos ha dejado recientemente a sus 90 años de edad, con el trofeo al criador más veterano, foto del autor, bueno, hombre conocido, conocido, si don, digo, si Guillermo de las Mercedes, no me habla de Silverio Mesa, y yo, no voy a visitar a Silverio Mesa, entablo relación con él, lo llevo con la perra troika al sur, que no fue cubierta, y luego, voy a decirlo de paso ya, eh, ¿quién lo conocería? Nadie. porque Estando yo en Tamaimo, en una de las visitas que me hizo Manuel Martín Betancourt, quedamos en, yo le invité para ir a ver a don Silverio Mesa, para presentárselo, para que viera de quién estaba yo hablando. Y entonces un día coincidimos a... aquí en Santa Cruz, me parece que fue, no me acuerdo dónde, nos encontramos, habíamos quedado una hora determinada y fuimos a visitar a don Silverio Mesa, y yo se lo presenté, estuvimos charlando un rato y luego nos, nos fuimos. Luego, quien tuvo, quizá, quizá, eh, más relación con Silverio Mesa fue Manuel Martín Metencur. Porque yo, después de que yo fuera con Polo Acosta, que fue después, Polo Acosta, que hubo aquel altercado con aquello que le decía Polo Acosta, yo soy Polito Acosta y mi perro nunca cubrió el Marruecos a, su, a ninguna perra, no puede ser. Entonces, eh, eso fue ya viviendo yo aquí. Los tiempos coinciden, ¿no? Entonces luego ya yo no lo visité más a Silverio Mesa y esta gente sí. Y entonces fue cuando Silverio Mesa lo conocieron gracias a que Guillermo me habló de él y yo lo visité y yo llevé a Manuel Martín Bettencourt y luego se aprovecharon un poco de Silverio Mesa para tal. Y de ahí sacan ya lo de laica criador, la, la laica madre de león y tal. Todo eso es falso, de toda falsedad. Y ahí dicen... De la genealogía que hay en el perro de presa canario. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Sí, de la línea de los míos. Pero de laica no. De campeón, pero con quién. Ahí le metieron una familia de perros y se quedaron más panchos que nadie. Bien. Una fotografía... de José Ojeda con guanche, perro de presa de la época, nacido de Canario y Brava, de Juan Santana, de Bañaderos, hermano, de, no de Camada, pero sí de padre y de madre, de Piba, del origen de mis perros que lo adiestró este señor, que por lo visto se le daba el adiestramiento de perros, en aquella época no había adiestradores ni nada, a este señor le gustaba lo que llevaba enseñar a un perro. no bueno. bueno, aquí hay un perro, patagón, perdón, sultán de Patagón y pregunta, Iremacurto, criado por ellos. Aquí, dos cachorritos, muy monos. Dice, duda y toro, de azano y nuga. Azano, el epiléptico y displásico. ¿Eh? Y nuga. Criador, el autor. La solidez, solidez, unos cachaditos... La solidez característica esencial en el perro de Presa Canario debe estar presente desde el principio de su vida. Foto del autor. El afán de protagonismo, de figurar de Manuel Martín Metencur, es algo consustancial con su personalidad. Cuando yo lo conocí era así. Y yo me di cuenta desde el primer día. Y además con una tendencia a llevarse a la gente a su terreno claro, conmigo complicado, imposible otra perra Tana Tana con esta joven inglesa con esta criatura esta era la segunda esposa, me parece de Antonio Gómez Ramírez que fue presidente del club también pone aquí Tana de Tracker y Mara. Tracker, el perro que nació, en lo el doctor Montequi que lo tenía aquí, Kiko de la Paz Ledesma. Criador, Silverio Mesa. Propietario, Antonio Gómez Ramírez. No pone Ramírez, pero yo sé que es Antonio Gómez Ramírez. Bien. Tana de Tracker y Mara. Mara de Silverio Mesa, todo esto es mentira, falso, aquí hay un perro, por el aire de Gran Canaria, esto es de Gran Canaria, este de aquí arriba de Tenerife seguramente, no sé qué perro es, aquí otro perro, otros perros, aquí también aquí arriba en, el, en las cañadas, Sultán, Sultán, el autor con Sultan, en 1991, este macho a sus seis años, pleno de forma, unía a su excelencia, fenotipo, la tipicidad psí psíquica, ideal en el perro de presa. Vamos a por más fotografías. Doctor Montequi, esta es Naira de Felo y Yaisa. 81. Criador y propietario Mario Montequi. El doctor Montequi recibe el galardón al ejemplar más veterano, la vieja Naira, en unión del doctor veterinario Mauricio Alonso y bajo la mirada de la prestigiosa criadora Carmena, Hernández de Savoie, a la parte de atrás, una señora que está ahí. Esta señora era una incondicional de los perros de presa, estaba siempre con el club. Bueno, pues esta perra, el mismo origen. Rocky, Rocky de Pitti. ¿Eh? Calzado de blanco, pecho blanco. Ese perro, hijo de Piti, lo mismo que, que el Tinguaro de San Andrés, que yo lo tuve aquí varias veces. Bien. Tana, de Sultani Thatcher, criador y propietario Manuel Chico León. Esta hembra excelente trae una línea de sangre de Gran Canaria. Será la Thatcher, porque Sultán es Iremacurto. Manuel Chico León, esta hembra de Gran Canaria, a través del macho, dice aquí, a través del macho achicán, de Alejo Marrero, luchador. De un perro que, que, me parece un perro que trajo aquí, que tenía bastante mastín napolitano, yo lo vi... Cuando Alejo Marrero tendría, aquí en las ferias de Tegueste, lo vi, tendría 15 o 16 años. Ahora es un señor ya 50 y tantos años. Bien. Que se lo había regalado un luchador, no sé si de, de Telde o Balsequillo, de por allá. Pero Alejo Marrero, el padre era muy aficionado a los perros de presa, siempre tuvieron algún perro de presa. Empezaron, me parece, que con perros de Gran Canaria, luego alguno de por aquí. Daban mucho... El aspecto mucho del cruce del mastín napolitano. pero grandotes, con belfors y con tal. ¿no? Aquí, Nast, Nast, ¿eh? De Azano, este perro que no servía para semental, epiléptico y displástico. Azano. Más perros. Bueno, aquí ya nos movemos, perros de la Canaria, muestras aquí y allá, en el otro lado. Bueno, y siguen aquí los perros. Este libro, publicado por el Cabildo de Tenerife. Eh, fue publicado en el 1000 900 yo publiqué mi libro en el en el 91 al menos igual me equivoco pero en fin aquí está pone el depósito legal 1997 bueno ¿Por qué lo publicó este libro, El Cabildo, Insular de Tenerife? Muy fácil de explicar. Eh, Juan Quevedo Martínón trabajó durante muchos años, él era ingeniero, si no estoy equivocado, y trabajó muchos años en las oficinas de la consejería de Tenerife. También trabajó allí, lo que yo no digo que, que, es, que el que voy a mencionar ahora tuviera que ver, el veterinario, muy buen amigo mío, de animales pequeños y de caballos, propietario de un, de un centro hípico aquí cerquita, Juan José eh, Clavijo, trabajaba en la consejería, Ricardo Melchior, el que me visitó a mí con Juan Fuente Tavares, la esposa y los hijos, a Tamaimo, que yo tuve también cierta relación con él, no es que lo tratara mucho, pero sí, eh, pues al club le daban eh, unas 500.000 pesetas durante largos años, le daban 500, me lo dijo Ricardo Mechor en su despacho, en presencia de otras dos personas, una de esas personas era eh, Matías Marrero Lías, cuando ya se había distanciado del club, que fue directivo del club, que estaba siempre con el club, que no me hablaba a mí, me detestaba, como todos los del club, ¿no? pero cuando se distanció del club, entonces vino a mí. Entonces en una entrevista que le hicimos, eh, por una serie de irregularidades que ahora sería largo de contar, de los directivos del club, eh, pedimos una entrevista con el presidente del Cabildo en plan oficial y nos recibió a este ¿cómo se le llamaba? el herreño eh, que murió hace unos cuantos años eh, Matías Marreolías y yo entonces allí pues eh, le explicamos, le expliqué yo lo que estaba ocurriendo Y ¿no? entonces me dijo, nos dijo pues que el club tendría que plantearse lo de si seguir o no dándoles 500.000 pesetas todos los años al club. Pero bueno, ya eso era cuestión de ellos, no yo no sé si después... Entonces, claro, con Ricardo Melchor, el Cabildo, perdón, la consejería, el Cabildo también, eh, y cuando se mueven en esos organismos que manejan dinero, eh, pues hombre, eh, fácil publicar un libro, porque publican muchos libros. Y algunos muy interesantes. Yo tengo aquí un libro, perdón, un segundito. Un libro que lo he mencionado reiteradas veces. Fue publicado por el Cabildo. No, este por el gobierno de Canarias. Y es ensayo para un diccionario, ¿eh? lo leen, ya, pues ya está, para un diccionario de conquistadores de Canarias. Los organismos oficiales, este, este, estos organismos, el gobierno de Canarias, el cabildo, pues según qué obras, eh, las financian para que salgan, ¿no? Y me parece muy bien, me parece muy bien. El caso mío, hombre, yo voy por libre en la vida, yo no, no voy buscando para que me publiquen un libro, ahora mismo vamos a sacar la segunda edición del libro mío, que publiqué en el 91, pero yo pedí un préstamo de 1.700.000 pesetas eh, para poderlo publicar. Luego, la distribución se la a la empresa Lemus, y Domingo Lemus era el, el que llevaba las ventas de, de, esto, de este libro mío. ¿no? La distribución. Y fue un éxito, un exitazo. Dos mil ejemplares. Y me dijo, bueno, parte de ellos los vendí yo. Los mandaba yo contra reembolso al extranjero, a la península. Y por aquí pues vendía los que podía, porque tenía que pagar el préstamo en un año. Lo había pedido un año. Entonces, eh, me dijo un día domingo... Yo de, cuando ellos me decían, yo iba por allí a recoger dinero, cuando estaba apurado, que siempre he estado apurado, pero bueno, iba y me decían, pues sí, pásate por aquí que hay un dinero para ti, de los libros que se habían vendido. La distribuidora, distribuidora se llevaba el 50%, y entonces me dice un día, no te quejarás, es el libro de temas canarios en lo que nosotros hacemos distribución que mejor se ha vendido. Dice, porque los temas canarios no se venden, son de historia, de poesía, de, en fin, que no se venden y el mío se vendió muy bien, bueno, o sea que lo pagué yo, La, yo fui autor y editor, y hasta hoy. Bien, entonces yo le sugiero, para mmm, relacionar todo lo que yo planteo en el artículo del origen de los perros de presa canarios de, cana de Tenerife, con lo que yo acabo de plantear, y hay mucho más que se nos escapa, mucho más, recuerdo yo que regalé a un señor tratante de caballos, amigo mío, palmero, vive aquí, yo he hecho negocios con él de caballos, eh, pues que me dijo, mira Manuel, tú no tendrías un perro de estos que tú desechas, que a ti no te sirven para la cría, y dije, ah pues sí, pues tengo dos hembras, ya tenía las hembras pues como 8 o 9 meses, y las dos estaban mal de cadera. Una le faltaba un premolar, si no recuerdo mal. Y las dos de cadera, no es que fuera grave, pero no... Y entonces dije, pues mira, llévate esta. Y si sabes de alguien, tengo otra. Te Dice, no, no, yo con una tengo. Y entonces se la llevó. Y ahí la tenía para guardar. Pero eh, me llama un día, a los pocos días, me dice, mira Manuel, que tengo unos amigos cazadores que han visto mi perra y yo les he dicho que tú tienes otra igual y hermana, que tú la regalas. digo sí, sí, que vengan por aquí. Y vinieron por aquí tres hombres de campo, eran cazadores. Estuvimos hablando de perros de caza, de cacerías, de conejos y tal y que cual. no Y entonces se llevaron la perra sin, sin más, muy contentos, en su jaula para llevar los perros de caza al campo. Y al cabo de dos años o así me entero que esa perra un socio del club le sacó cría, un socio o directivo del club, con un perro de aquí, de la zona de, de Tacoronte, de Tegueste, de por ahí, y que Antonio Gómez Ravírez, que fue presidente, no sé si en esas fechas ya era presidente, le adjudicó papeles a la perra e inscribieron la camada. Al año siguiente, o sea, el perro... En Jóvenes quedó primero en, la, en, la exposición, en una exposición, no sé si en la monográfica, de un año. Y al año siguiente quedó segundo en la monográfica. O sea, de una perra desecho de mía le pusieron un perro, le adjudicaron papeles a la perra, sacaron cría con ella y vaya a saber si no sacaron más crías con esa perra, probablemente. Pero es que eso ha ocurrido con harta frecuencia, porque una vez Miguel Ángel El Pichón, Miguel Ángel González, que fue dos veces presidente del club, en unas reuniones que tuvimos cuando había cierta colaboración, porque yo me empeñé en que hubiera colaboración entre los criadores y aficionados de Gran Canaria y lo de aquí de Tenerife, pues en esas fechas que estábamos reuniéndonos en Gran Canaria en Tenerife habíamos hecho la, las paces para poder trabajar conjuntamente que eso fue labor mía fundamentalmente porque si no no se hubiese llegado nada, total que al final tampoco se llegó a nada pero bueno, entonces tomándonos una cerveza Miguel Ángel era, era y sigue siendo muy de cerveza así, así está, parece un barril, ¿no? pues riéndose con los demás, y yo allí presente, dice que cuando ellos se enteraban dónde había un perro mío, enseguida procuraban ir a cubrir perras con ese perro. Pero luego esas perras que se cubrían con perros que yo había quitado de desecho, lo que quiera que fuera, ¿cómo, cómo se inscribían? Pues con papeles falsos, por lo menos por la parte del perro, de los perros. Y cuando sabían de alguna perra, lo mismo, a criar. Y así fu ha funcionado mucho eh, lo del perro de Presa Canario, Aquí en Tenerife. cuando no había oficialidad, pues, bueno, no, no, eso no ocurría tanto. Pero luego sí, porque a veces eran perros, pues eso, desechos míos, no querían que constara, que no trascendiera, y entonces se metían perros que, que no eran. Y eso es lo que se ha ido barajando. Y de ahí, desde el principio mis denuncias constantes por escrito sin insultar nunca y procurando ser preciso y no falsear la realidad que yo denunciaba. A lo mejor en alguna ocasión me equivoqué y yo, sin darme cuenta, a lo mejor decía algo que no era exactamente como yo lo decía, pero procuraba que estuviera fundado en hechos ciertos. Entonces, en estos vídeos que me he decidido hacer es para que vaya aflorando todo ese material, porque cuando eh, las personas que no han estado aquí viviendo esta realidad, eh, cuando se intente analizar el pasado del perro de presa canario en Tenerife y en Gran Canaria, y también entraremos en Gran Canaria, lo que yo conozco de Gran Canaria, de lo que no, pues no puedo hablar, pues que quede constancia documental, bien por escrito o bien mediante vídeos, o crónicas como a Manuel Curto Jr. se le ha ocurrido decir, crónicas del perro de presa canario y tal, pues que quede constancia y me parece que es interesante. A algunas personas probablemente le resulte pesado, largo, pero bueno, ahí está. Eh, me parece que es interesante para la historia del perro de presa canario. Pues nada, mmm, por hoy ya lo dejamos, pongan un perro de presa canario en sus vidas, que sea un perro de selección, cualquier perro no sirve ni para la cría ni para nada. Y un perro que no es de reselección, de poco sirve. Y no destinen para la reproducción, al menos yo no lo hago. Perros que no tengan un nivel alto de caderas, de bocas, de morfología, de carácter, de prototipo, porque puede tener unas caderas buenas y unos codos y una, unos aplomos, pero no estar dentro del prototipo racial, de lo que normalmente en palabras palabra inglesas se dice el estándar. ¿no? A mí me gusta más el prototipo racial y eso es fundamental porque si no tardaremos mucho. Y eso que se haga extensivo a esos grandes aficionados que hay en toda Europa y en Norteamérica y en Hispanoamérica, hay muchos aficionados muy importantes, criadores que trabajan mejor que en Canarias, diría yo. Y yo les aliento a que lo sigan haciendo bien, cuanto mejor, mejor valga la redundancia. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.